Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Barrios de su canal Caminando Junto al Señor. Y el día de hoy es, es exactamente el día 5 de marzo del 2019, miércoles de ceniza. Esta es una festividad que se, se, que se lleva a cabo en la Iglesia Católica, en donde estamos marcando los 40 días antes de la Pascua. Eh, esto es muy importante para la Iglesia porque sin duda... Eh, también marca eh, digámoslo así una parte muy importante de la vida de Dios la vida de Jesucristo lo que fue este pues el que fue a, el hecho de ser apresado y posteriormente ser crucificado justamente antes de iniciar la Pascua y bueno pero este, este miércoles ceniza quisiera hablar básicamente sobre el miércoles de ceniza es un día, una festividad Que se lleva a cabo Hay dos palabras muy importantes Dos, dos pequeñas oraciones muy importantes Bien La primera oración es Arrepiéntete Y cree en el Evangelio estas, esta, estas, Este juego de palabras es muy interesante Arrepiéntete y cree en el Evangelio Y nosotros estamos guiados por el Evangelio yo siempre he mencionado que eh, es muy importante tener, tener una Biblia y pues llevarla a cabo, seguirla, pues quizá hasta en cierto momento he pensado que creo yo que esta es una guía para vivir bien y alcanzar algo que nosotros, que la mayoría de nosotros estamos buscando que es la salvación. Entonces, si nosotros atendemos a los evangelios y hacemos caso y, y no solamente hacemos caso y los detendemos sino también los llevamos a cabo seguramente estamos llevando, estamos logrando y seguramente llegaremos a nuestro objetivo que es la salvación es algo muy importante muy interesante y esta, esta pequeña frase que se nos menciona al momento de colocarnos nuestra ceniza es, es, es fundamental, ¿no? es, es, es entender que la palabra de Dios nos va a llevar a la salvación es eso y, y hay otra que también es muy importante que dice polvo eres y el polvo te convertirás que nos hace reflexionar en que nosotros digamos somos, nuestro cuerpo es una materia y esa materia va a cambiar de estado ¿sí? ahora es un cuerpo completo pero cambiará de estado y volverá a ser polvo entonces es otra palabra importante porque lo que nosotros tenemos que que, que atender es nuestro espíritu nues, nuestra alma eh, las salvaciones eh, nosotros la vamos nosotros requerimos de esta sanación de nuestra alma para que cuando llegue ese momento, nos toque nuestro momento podamos tener la salvación y vaya, todas las... creo yo, creo yo que todas las religiones eh, tenemos un fin común eh, si podemos observarlo no, ninguna religión nos habla de ser el mal así, en cambio todas nos dicen que vemos el bien y nos hacen una guía nos dicen cuáles deben de ser nuestros objetivos en, en vida y qué es lo que llevamos, debemos llevar a cabo muchas veces los llevamos y muchas veces o muchas veces solamente hacemos lo que nos conviene en este, en este momento del miércoles de ceniza a la cuaresma, estos 40 días a nosotros se nos pide que hagamos un sacrificio pero yo creo que es más importante Lejos de ser ese sacrificio que, que pues puede ser, por ejemplo, los días viernes no comer carne, eh, ayunar. sí. Creo yo que bueno, eh, en nuestra religión nos lo piden, nos no lo han inculcado nuestros padres, por así decirlo, y, y muchos de nosotros lo llevamos a cabo, ¿no? pero creo yo que lo más importante es, es esta, son estas palabras claves que nos, nos ayudan arrepiéntete y cree en el evangelio cuando nosotros logremos esto sabremos que solamente lo que quiere dios es nuestra salvación que nosotros estemos bien y este es un momento de reflexión son estos 40 días de reflexionar enderezarnos y tal vez quisiera yo decirlo eh, regresar al río volver a la causa o sea, volver a, a continuar con nuestra vida religiosa. Pero más que eso, muchachos, es entender que pues, estés, es muchachos Entonces, si es así y nosotros estamos buscando la solución debemos debemos hacer el sacrificio. Pero bueno, yo quisiera no decirle el sacrificio, sino quisiera yo decir eh, que debemos hacer. Que Dios nos pide Y no debe ser un sacrificio Porque realmente no nos está pidiendo cosas malas ¿eh? De verdad, en ningún momento nos habla de cosas malas eh, Siempre nos, nos hace mención a hacer cosas buenas Pues sí, la verdad es que yo creo que más que un sacrificio Debe ser una oportunidad de darnos Para lograr este objetivo Que es la salvación Es entender que la Biblia Sin duda, creo yo es, es el libro de la vida Como debemos nosotros de vivir nuestra vida Bien, quisiera yo también hacer comentario quisiera Me gustaría leerles una lectura Se me hizo muy bonita Y es esta parte donde yo les decía No es solamente hacer el sacrificio Y, y llevar a cabo el sacrificio no Hay que, hay que entender hay que, hay que entender qué es lo que quieren Dios. Y déjenme leerles esta lectura que es una lectura del Evangelio de San Juan, de, perdón, de San Mateo, perdón. Es el Evangelio de, de, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. ¿Sí? Por lo tanto, cuando des limosna, no la anuncies con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto.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 y ora ante tu reino y cierra la puerta, y ora ante tu padre, que está, que está allí, en lo secreto, y tu padre que ve lo secreto, te recompensará, cuando ustedes ayunen, no pongan cara, de, cara triste, como esos hipócritas, que descuidan,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 Gloria a ti, Señor Jesús. Y vean bien estas partes, ¿no? Donde dicen, no, que, que no, sea, no es necesario que, que sepa la gente que estamos ayunando, que estamos llevando a cabo este, este, este, este sacrificio de no comer carne. No es necesario, muchachos. Eso no lo quiere Dios, porque de eso no se trata. Se trata de que nosotros estemos y lo estemos haciendo con nuestro corazón para, para Dios, para Dios Padre. Entonces... Si lo vamos a hacer, si lo queremos realizar, hagámoslo sí, pero con amor, con fe, con esperanza. Y realmente no dejando de visualizar algo, nuestra salvación, muchachos, que eso es algo muy importante, es algo muy bonito. Desafortunadamente no podemos hacer nada por la salvación de los demás más que por la salvación propia. Entonces debemos de iniciar por eso. Pues yo de verdad este, les dejo estas pequeñas palabras, estas muchas palabras y, estos, y este mensaje para que entendamos un poquito más de esta ceremonia de miércoles de ceniza les agradezco su atención muchachos y de verdad eh, de verdad créanme que a, de antemano estoy muy agradecido por todos, todos ustedes eh, pues no me queda más que nuevamente agradecerles y pues decirles unas palabras que creo que es, este, son las frases y quizá con estas frases con, con, esta frase con las que yo, yo convivo eh, Dios es mi pastor nada me falta Saludos a todos, y espero que tengan una bonita semana, y, y por qué no decirlo, que todo lo que hagamos, chicos, hagámoslo con ganas, con amor a Dios, y verán que todo nos va a salir muy bien. Bueno, nos estamos viendo muchachos para la próxima, y de verdad, Dios es mi pastor, nada me falta. Hasta luego.